El recibo. la parte privada incluye el 10% de IVA que si fuera una tasa ese 10% incluiría, no incluiría, entonces digo una cosa, eh, eso no le viene bien al Estado que recaba Hacienda Estatal, un 10% más de IVA con la facturación por ejemplo aquí en Ferrol nos llega a los 6 millones de, de euros anual que pienso que son unos, el 10% de IVA son un poco más de 500.000 euros pero esos 500.000 euros que se ingresa a la Hacienda Pública, entonces me gustaría pensar qué opinas de ese ahorro del 10%, ¿es un ahorro o no es un ahorro? No es un ahorro, porque el en el reglamento del IVA está excepcionado el tema de la tasa del agua. O sea, el agua es una tasa y lleva IVA, en todos los casos. Lleva siempre el IVA, tanto el 10% en el servicio del agua como en contadores que es el 21%. O sea, el IVA tiene excepciones. Entonces, si se aplica incluso siendo una tasa. O sea, no te ahorras... Por el hecho de que sea un precio privado de Mafesa no te ahorras. Y de luego si en estos momentos, esto es una cosa que, que no me ha dado tiempo a estudiar, pero de luego tenéis que mirar aquí en una batalla muy cómoda, muy fácil, que es de ganar inmediatamente, presentar una moción que tengo de todos los modelos, que estoy ya, bueno yo, eh, una cuestión que yo te, primero que quiero aclarar es que Fernando Solos y el Panada, o sea, Fernando solo en los 30 años no ha servido para nada. Solo sirve cuando tiene un movimiento detrás. Y un ejemplo es el de Cartagena. No sé si está, si está hablando de Cartagena. O sea, Cartagena se ha ido. Bueno, en Cartagena sí hay un movimiento. En Cartagena sí hay un movimiento ciudadano. Cartagena. Cartagena. Digo, estaba contestando a uno de los compañeros. O sea, Fernando por sí solo no sirve para nada. O sea, los Quijotes... Son inútiles. Si se ha el granito. Es fundamental, gente como vosotros. Es que este es lo mínimo que tienen que para el cambio no sirve para nada solo un movimiento si no tiene también un movimiento ciudadano detrás. ¿no? Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de Murcia y Cartagena, hemos presentado, es decir, hay todo un movimiento asociativo detrás. Y hemos presentado cinco demandas contenciosas: cinco, cuatro en Cartagena y una en Murcia contra las tarifas del agua, cuatro. Ayer. Día 12 de mayo se ha producido un hecho bastante histórico. El movimiento que se llama SEPUCAR, Asociación de Afectados por los Edios Públicos de Cartagena, ayer presentó, último día de plazo, 12 de mayo, una demanda eh, contenciosa, judicial, contenciosa administrativa contra el presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena. Ayer, 12 de mayo. Importantísimo, hecho importantísimo. Son contados en toda España contadísimos casos de movimientos vecinales que recurran judicialmente contra un presupuesto. Siendo ilegales la mayoría de todos los presupuestos españoles, es una broma. Una broma jurídicamente es la, la situación del presupuesto. Es decir, en Cartagena existe un movimiento <tose> legislativo importante, potente, y que está uh, no solamente batallando ideológicamente, sino además con batallas judiciales que van a ser importantísimas y con resultados importantísimos. Eh... Yo creo que hace un año eh, que tuve esto en mi poder, uh, que conocía conocía. ha salido ahora, pues esto es, es importante. O sea, yo llevo trabajando con el movimiento, eso desde el año 2011, en Cartagena. Y en el conjunto de Murcia, por ejemplo, con nuestros tres eh, actos tribunal, pero todo eso responde a que hay toda una plataforma, a todo un movimiento importante detrás. ¿de o sea, todo este movimiento, que además es consciente de que no solamente se puede oponer ideológicamente, sino que hay que utilizar todas las armas que nos da el Estado capitalista y en concreto tenemos que utilizar precisamente las armas de sus propias sí, leyes. Podemos volver, este es el efecto boomerang, podemos volver contra ellos, si, los, si las conocemos, desde luego, este es nuestro gran triunfo y nuestra mejor arma. Volver contra ellos sus propias armas de las que dicen que ellos cumplen <coughs> la ley. Absolutamente mentira. Podemos ganarles a ellos con sus armas. Esta es mi aportación fundamental y el movimiento ciudadano se refuerza de esta forma. Y sin el movimiento ciudadano, nosotros, los juristas, no subimos para nada tampoco. Eh, deberíamos ir rematando, ¿no? Sí. pero bueno... Bueno, hay dos palabras, pero las últimas que, que tienen que ser, ¿no? Que sea un poco tarde. Eh, eh, sí, nada, solo una cosa, que con respecto a lo que decías de lo de las tasas, hay que darse cuenta desde que empezó este movimiento de la gente con respecto al saneamiento, la tasa del agua en Ferrol bajó dos veces, o sea, bajó una vez cuando hubo vida en protestas por lo de la, la, la, la que se organizó toda la, la, la comisión de saneamiento el agua, la tarifa de la está regulada por tasas. Sí, sí. ¿Está regulada tasa? ¿Emafesa cobra la tasa? Sí. cobra la tasa? Sí. cobra la tasa? Sí. cobra Todo, gestiona todo, no recibo Mafesa. ese detalle que después, cuando hubo una protesta del de Narón, también entrando en esta polémica, también el gobierno de Ferrol se echó hacia atrás y hubo in cambios en las tasas. ¿Eh? Y aparte, bueno, comentar que eh, se habla aquí de otros grupos, estoy muy contenta porque hayas venido, porque nos estés contando esto. Creo que la Marea Ártabra tenemos bastante que ver en estas cosas, independientemente de que estén muchos más grupos, pero me encanta que muchos compañeros míos de la Marea estemos estén aquí, estén trabajando arreo en todo esto, y bueno, que lo quiero también poner un poco en, en alza y que, que queremos seguir con la lucha. Pablo lo está diciendo, lo dijo también eh, este, ...Fernando Barrera, pero Enrique, pero que, que tenemos que seguir todos, ¿sí? que lo estáis haciendo muy bien y que, mira, a pesar de que quisiera acabar con todo, estamos aquí, se habló y nos estás informando. Gracias. ¿eh? La última. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace una pregunta? ¿Es cierto que la ley, de la, de la reforma de la ley hidrográfica del 2004... ¿prohíbe los alentamientos regalados agua? No, esa es la ley europea de el, la Directiva Marco del Agua. O sea, esa es, la Directiva Marco del Agua que está aprobada en el 2000 con efectos desde el año 2010. Es la que indica eh, un principio consustancial que es que los servicios como el agua los costes tienen que estar financiados por los, por los usuarios. Eso es lo que dice la Directiva del Marco del Agua, Digo, con aplicación desde el año 2010. ¿Qué ha servido esta Directiva del Marco del Agua, esta, esta preeminencia que viene un poco viene con ese principio neoliberal que quien contamina paga? Es un poco esa idea, ¿no? Es una idea neoliberal que el coste de un bien ecológico, eh, como es un recurso escaso, como es el agua potable, no el agua en general, sino el agua potable, ...hay que repercutir su coste sobre los usuarios... ...para que el usuario precisamente... ...aprecie la naturaleza del servicio... ...y corte el agua en función... ...de precisamente de que le estás eh, cobrando... ...eso encaja con nuestra normativa española... ...en la ley de acciones locales, esta es la idea... ...que la totalidad de la recaudación... ...como máximo, como máximo... ...puede ir a lo costo de los servicios... ...entonces, este principio... de la ley de acciones locales... ...junto con la directiva marco europea... ...te da la igualdad, pero te permite que tú puedas... precisamente, financiar y producir pérdidas... Para las, familias, para las familias que están en pobreza, por ejemplo, y ahí tú puedes precisamente subvencionar, te lo permite la ley, y estar y producir en ese sentido pérdidas. Es, decir, es perfectamente compatible. Como está diciendo la Directiva Marca Europea. En este sentido, me gustaría, para terminar, para que veáis que es sustancial en estas discusiones y al usuario demostrar, y sería bueno que hicierais un estudio similar aquí en, en Ferrol, es. ¿Veis? con la intervención anterior, no sé si estáis viendo, yo lo que hice fue coger en Murcia, estos, todos estos cuadros los hicimos para las demandas judiciales, o sea, ante los jueces fuimos a decirle que nosotros no defendíamos, no éramos unos campeones de la legalidad, sino que éramos unos campeones de los bolsillos de los usuarios frente al saqueo que le estaban produciendo. Lo que hice fue coger el IPC desde el año 2000 hasta el año 2012, el IPC, luego coger todos los bloques de agua, los distintos bloques en las tarifas de agua e ir mirando... La evolución desde el año 2000 hasta el año 2012. Bueno, pues para un IPC, como veis que es la línea roja, el IPC es este de aquí. Este, el azul, es el de la cuota fija, que es la, la que no sube. Otros son los distintos bloques para que veáis que es hasta tres veces el IPC. Lo que ha sucedido en Cartagena, en el cobro del agua en Cartagena, el usuario es la que es acuajes ¿Cómo es posible, si la ley de haciendas locales prohíbe que... Eh, se produzcan más ingresos eh, que costes, cómo es posible que coste el índice medio del coste es el IPC, ¿a dónde ha ido todo este diferencial de dinero? ¿A dónde ha ido? ¿Veis esta diferencia? En Murcia es esta otra también. O sea, es hasta un año se, eso y luego se disparan. Estos es análisis para demostrarlo, que no estáis defendiendo unas banderas ideológicas. Esto es lo que dice Wayne Jones y que es fundamental demostrarle al usuario que le están saqueando y que es necesario levantarse precisamente, dejar de estar de rodillas y levantarse para protestar porque, no por banderas ideológicas sino para luchar, para defender el bolsillo de cada uno. Esta es la demostración precisamente que las empresas, la privatización de empresas del agua produce el saqueo. Bueno, ya que, como digo compañeros, Fernando que sabe levantarme, levántome para dar por remate. Mira, queríamos deciros un par de cosas. Creo que es importante que se meto Octavio Berrego, de que tenemos que ir pensando en crear una mesa polar de municipalización y rescate de los servicios públicos. A partir de, de hoy, creo que tenemos que seguir soltándonos y trabajando en estos temas. Porque es importante que tengamos plaza para incluir el Palacio, porque si tenemos la plaza sin movilización, sin la gente organizada la no Palacio yeah. parece que no tiene mucho interés o se hacen no, pues, no, pues, los temas sí. eh, queríamos decir que el próximo vendres vamos a seguir con las jornadas que no le interesan el Consejo yo no, no financió esta la visita del compañero Fernando pero el próximo vendres vamos a seguir con Jordi Colomer que es un técnico especialista catalán que estuvo trabajando para la SCUP Experto en remunicipalización, que va a a Compostela también, el día anterior, o Mediox, la noche, y pues vamos a hacer una, una jornada con ellos. Veremos si hacemos aquí o hacemos en otro lado, ya informaremos. A partir de ahí vamos a ir trabajando en los temas, porque no, no tenemos nada contra el concejo. Tenemos a favor de la remunicipalización y cambiar las cosas, nada más. Muchas gracias.